Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo Minusválido. Deficiente Persona con capacidades diferentes Persona con capacidades especiales Incapacitada Discapacitada O a veces incluso peor Inválido. Paralítica Retrasado No vidente Invidente Sordo, mudo Esquizofrénica Cieguito Sin embargo, los términos correctos son Persona con discapacidad Sí, sí Persona o personas con discapacidad y claro, cada una con nombre y apellido Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona Porque somos sobre todo personas Con y sin discapacidad